hola cómo están voy a jugar guerra de clanes eh, o tipo guerra de clanes bueno he creado una sala para poder jugar este modo que antes me gustaba bastante voy a darle en listo y vamos a empezar a jugar como los viejos tiempos bueno a veces me gusta jugar este tipo de modos o recordar cómo jugaba antes bueno de repente más adelante abrimos el clan el clan de de repente más adelante quién sabe pero vamos a intentar a jugar es la segunda vez que entro a jugar eh, y bueno me dio ganas de grabar este tipo de modo vamos a empezar a ver, vamos a ver cómo nos va en este tipo de guerra de clanes ¿La hacemos o no la hacemos? Uy, ya bien, cárgale Bien, bien, ahí hicimos ahí, al menos empezamos bien Vamos a ver, aquí hay dos este, A este de acá lo veo en ¡Toma! Ya extrañaba también el laje, en Rackion Uy Te salvas, te salvas, te salvas, te salvas Toma, cárgale oh. Toma Toma la vueltita Oye, no No me digas que nos va a hacer a los tres <ríe> A los tres Ya, bien, bien, mal Bien, ganamos la primera ronda Bueno, vamos a jugar eh, a veces entran buenos jugadores En serio, no, no es tan fácil ganar aquí Yo tampoco, hace tiempo que ya Oye, casi, ahí antes agarraba Cargándolos <risa> ya, ya estoy fuera de ritmo Vamos Ahí, métele Toma Toma Toma Al <risa> gordito ¡Ay! Bien, ahí Ahí, una carga Toma Toma Bien, Stinger eh, Me acuerdo en guerra de clanes Como antes se desesperaban por ganarme Empezaban a insultar a todo No sé por qué A nadie le gusta perder Pero así es esto Vamos, vamos Voy a jugar con varios. Vamos a ver cuántos. Toma. Casi, casi, casi. Toma. Oye, no. Ya me agarraron, ya ya me agarraron, me la hicieron Grabarás para entrar con Archer, dice No sé, no sé Yo cuando grabo bien poco a veces no sé si es que No, no me gusta avisar cuando grabo porque si es que grabo todos A veces se pone a jugar o querer jugar bien y la malogran Y a veces malogran mi sala también <ríe> En vez de hacerla bien En cambio lo interesante es grabar así de improviso Sin avisar a nadie hasta la batalla salen mejor así. Vamos, árgale. Toma. Toma. A ver, ven, ven, ven pe. Oye. Ya bien, ganamos. <ríe> bueno, sal como antes saludados. Saludos, Polpines. Esto de acá no sé por qué lo pusieron así Allá para poner equipo y para poner el otro A ver Al, al, al Black no está tan bueno Pero tiene ropa Ay. No. no, no, no. No salió, no me salió la perla. Ese black no me salió la perla. No me salió, no me salió la perla cuando le iba a meter al black. Qué, qué extraño es jugar después de tiempo, no te sale todo. Antes ese tipo de perlas ya era aseguradas. Bueno, al menos ganamos estas rondas Vamos a ver, vamos a otra partida Vamos a ver con otra gente ya, vamos a ver Ya bueno, vamos por una partida más Vamos a ver cómo nos va en esta siguiente partida Han entrado nuevos La mayoría, la mayoría que juega ahora Guerra de Clanes son, son, son diferentes Bueno, hay algunos que se mantienen Parece mentira, he visto jugar algunos después de tiempo Y son los mismos, no sé qué hacen jugando en Rakion O siguen su vida jugando en Rakion. Vamos a ver Igual, igual Cada uno hace lo que quiere Ahora vamos a ver A ver A ver Ya me está saliendo la perla No, no Métele, ya bien Oye, y ahí, tranquilo, tranquilo. No, oh. oye, tranquilo. Ya bueno, ellos lo mataron a dos. Ar una daga desde acá. Antes yo tenía, cuando empezaba en este de Rakion, tenía una puntería desde lejos con mi guard. Mataba con una sola daga, así como este. Ya me está saliendo la perla Perla sabía solo los que dominaban modo básico Oye, lo mataron creo que o me pareció a ver, a ver, vamos a... Un cuchillazo lo vamos a meter Bien, lo mataron Vamos a... Voy a tratar de jugar, voy a tratar de llevarme la mayor cantidad de bajas Como los viejos tiempos, siempre me salía al top A ver, venga, venga, venga, venga, venga ¿Qué esperan ahí? No me gustaba que esperara mucho Ya, ahí, métele, bien, uno muerto Otro más, vamos, vamos A ver este, este de acá, este de acá es vivo Ah, me olvidé aquí, que esperabas? No, ya gracias, me votaste para darme tiempo ahí <risa> Vamos Ahora va a empezar a correr seguro Ya bien, especial y listo, muerto La combinada, como en los viejos tiempos Un básico nada más Y éramos full, oye, oye A ver, venga, venga, venga. ven Black a dónde se está paseando Me parece o está o... Ese de ahí no tiene Ah bueno A ver Ese de acá no tiene buena ropa Oye <ríe> la, la perla es Es, es... Es, es realmente buena para usar en este tipo de cosas o es mucha mucha ventaja para el que lo domina porque los agarra de mucho aquí no veo el bueno no veo tanta a veces hay buenos que entran en las noches me saludas ah bueno un saludo para Ruby con mucho amor y ah bueno un saludo para ti también con mucho con mucho amor también bueno, un amor para todos. Amor para todos. A ver, vamos a ver qué tal me va en esto. Toma. Todo, eh, bueno, después les voy a contar. Bueno, para Navidad espero... Yo quisiera jugar más tiempo para Navidad este tipo de juego, o mejor dicho, Guerra de Clanes. Espero tener tiempo también, a veces para ocupado. Y no subo mucho contenido pero me gustaría tener más o subir a subir más contenido seguido para el canal De todo claro, no solo el juego de en todos otros juegos también quiero subir pero el tiempo lo que a veces no me da Oye, toma, toma, toma, oye ¿Por qué? ¿Por qué se van? A ver, falta uno, Johan, Johan, un black Este black de acá ah, creo que se no está jugando, me parece A veces entran algunos y no se ponen a jugar Vamos a ver quién entró, Johan, Johan, Johan ¿Dónde estás? Estás en el otro lado Este mapa es grande, creo que voy a cambiar el mapa para poder jugar más Un mapa más cercano Acá antes había un truco así, mira, espérale ahí oh, y le esperaba si caía y ahí se moría <ríe> una, una media vuelta nada más era ahí algunas veces entran full eh, full expertos y no es fácil ganarles porque saben jugar mucho en este tipo de modo lo que antes hacíamos era lo más, lo más simple en guerra de clanes tenías que empujar a uno Empujabas así te quedabas peleando arriba con los demás Y así los agarrabas fácil Agarras, chapabas a uno Ya era, le ganabas en guerra de clanes Por algo decía guerra de clanes Tenía que jugar en equipo Por ejemplo, a este lo voy a seguir Ahora me va a querer hacer lo mismo Oye, se me trancó la entrada Black? No, no sé no sé por qué está jugando no juega, no juega o no está jugando a la próxima vamos a ver si lo sacamos oye doble gauss silver evil toma Oye, mi asesora A ver, por hacer ahora uno en el cerebro Ah, lo mató